Pensé que tú terminarías conmigo Si yo te lo di todo, que siempre estaría contigo Los momentos que pasamos juntos se van al olvido Y forzaré mi corazón a olvidar a lo que has sentido Me arrepiento de todo y de haberte conocido Mi alma fue olvidada y destrozada por no vivido El sentimiento del amor es un engaño de cupido Porque nuestra relación no fue real, tú me has vendido ¿De qué sirve verlo toda una maldita relación? Si una vez que te mienten todo esto se acabó La felicidad que sentí se borrará de mi sol la soledad es mi amiga, vivir sin compañía Aquel chico enamorado, se ha ido, fue olvidado Sinceramente no sé por qué te fuiste de mi lado Yo no me equivoques a la triste realidad Te marchas de mi vida y eso no puedo cambiar Jamás pensé que tú así de mi vida te irías Después de lo que... Que nunca logré encontrar Esa carta que escribiste Se borró por soledad Escribiendo melodías que nunca tendrán final Solo quiero que tú sepas que te amo de verdad ¿Qué ha pasado en esta vida? Solo veo la distancia Ese peso que nos dimos Se borró por ignorancia Peso tus, tus abrazos En un cuento sin final ¿Qué momento? Si no hubo Solo un vacío voraz Los minutos de mi tiempo La distancia al recordar La coraza de tu orgullo y A mí me duele la verdad Si te amé pero tú no Eso lo recordaré porque si miro ya tus fotos, solo mentiras veré Me mentiste sin piedad, buscando a alguien más El pasado quedó roto y no se podrá curar Pero te digo la verdad, yo no fui el que falló Solo promesas que me hacía se quedaron sin razón Jamás pensé que tú hacías